Nos enfrentamos al reto de trasladar a la ciudadanía... ...que estamos ante un cambio cultural... ...de usos y costumbres en nuestra relación... ...con los servicios sanitarios. Habrá que desplazarse con más frecuencia... ...a determinados, para determinados procesos. Habrá consultorios que estén atendidos... ...por servicios de enfermería o incluso permanezcan cerrados en épocas como las que se avecinan, las vacacionales. Utilizaremos las herramientas telemáticas para mejorar las consultas. Vamos a realizar triajes telemáticos. Esto va a ser así.